umkoan Gurwa, guruwa his badai his badai nakajam. um nabi bidjam dal tulila beraltan ingi Angi doyo hoculadam, Gulocondoy, Uldaldo. Nyamacho taluk bi deyam. Mintiki ekun mal bayan, kilalje, a Madura. i Goralo Angilin, kilalje, doldora vea la cantidad boyo agua el gobierno de la amarra? ¿y todo eso, Urkala, dama, dara. damaran dara, dara, dara, dara, y el lichante, y con ni bien de o el tu el bonim da taloc, himurgaran, y con da himulodante, y bienim, maladim, y y Molco chivo, vi angiran. Angilim guño, angijana. angilan, angillem, topcalim, angilena, angilena va, no decaje na, mol no, ante de que yo me y yo me haga un hombre y yo me y y y estamos